Aquí estoy dando fachas. ¿Y la facha dónde está? ¿Ya la tiré? ¿Esto es lo que queda? ¡Ay Dios! Sí, sí, bueno. Bueno.